Ahora hay otro movimiento, que yo lo he aprendido de los movimientos de Suk, en la cual el eje, en lugar de estar en esta parte, está mucho más abajo. Entonces ya incluso la zona toráxica. Entonces yo empiezo a inclinar, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Inclino mi tórax y la cabeza cae. Inclino mi tórax y arrastro la cabeza. Inclino mi tórax y arrastro la cabeza a veces para empezar nos tomamos el pecho inclino y arrastro inclino levanto y arrastro levanto y vuelvo a inclinar y arrastro la cabeza este movimiento es buenísimo porque lo usan muchos fisioterapeutas porque es más suave que el otro este es un poquito más agresivo este es como que la cabeza se arrastra y eso son las técnicas que se enseñan en el baile de suc en el cual tiene que mover mucho la cabeza ahora vamos a ampliarlo cuando yo voy hacia adelante arrastro la cabeza cuando voy atrás, arrastro adelante atrás adelante y atrás ahora qué pasa yo puedo hacer inclinación hacia el costado Llevarla hacia atrás, al otro costado y adelante. Hacia el costado, atrás, al otro costado, adelante. Al costado, atrás, al otro costado, adelante. Y voy para el otro lado. Lo que se está moviendo primero es el tronco. La cabeza es un es movimiento, es una consecuencia por lo tanto el movimiento es bien lento caigo levanto caigo adelante cuando voy adelante puedo ir a la retroversión si ¿sí? tengo que ir a la retroversión voy hacia el otro costado ahí voy más a la anteversión, retroversión y adelante anteversión, retroversión y adelante y va a ver que yo puedo hacer muchos más ejercicios y no siento que la cabeza es pesada es como que la cabeza fluye con el movimiento ahora muy bien, este es un muy buen ejercicio para movilizar tórax recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube Fernando Soutulio de PT